Un buen día, ahora vamos a ver cómo reducir la escala de un raster. Por ejemplo, acá tengo un raster de temperatura, creo que está más o menos con una resolución de unos 10 kilómetros y quiero bajarla a un raster de temperatura más o menos a 30 metros. Esto se lo puede realizar usando una técnica denominada Downscaling, pero antes de aplicar quiero indicarle lo siguiente. Para este ejemplo tengo un archivo de estaciones, lo voy a abrir con Excel, y aquí tengo dos variables, la elevación de cada estación meteorológica y la temperatura media. Esa técnica de scaling solo es posible si existe una alta correlación entre estas dos variables. Por ejemplo, voy a hacer un gráfico de la temperatura media y de la elevación. Sería un gráfico de dispersión. Y en diseño le vamos a poner con fórmula. Ya tenemos aquí el gráfico. En el eje de las X tenemos la altitud en metros sobre el nivel del mar. Y en el eje Y tenemos la temperatura en grados Celsius. Ahora, ¿qué quiere decir esta imagen? Nos dice que la temperatura es inversamente proporcional a la altitud. Es decir, mientras aumenta la altitud, disminuye la temperatura. Pero esto no es una regla que se pueda aplicar en todo el mundo. Entonces, como les mencioné, tengo los datos de elevación de estaciones meteorológicas y la temperatura. Si las comparamos, tenemos una correlación, un R cuadrado de 0.99. Puedo decir, casi perfecto. Entonces, si tenemos un R cuadrado sumamente alto, entonces podemos decir si hay una verdadera dependencia entre estas variables. Entonces, ahí sí podemos aplicar estas técnicas de downscaling. Entonces, en conclusión, si la correlación es alta, podemos usar esta técnica de downscaling. Para eso vamos a usar un modelo de elevación digital y un raster de temperatura. Los rasters de temperatura los pueden descargar de World clean donde tiene cada 10 minutos, 5 minutos, 2.5 minutos y 30 segundos de resolución. En este caso voy a usar la temperatura promedio, el Average Temperatura, y vamos a probarlo con diferentes resoluciones. El modelo de elevación lo pueden descargar de Ear Explorer. Por ejemplo acá los datos de World Clean, de de 5 minutos. Por ejemplo acá voy a sacar el mes de noviembre. Lo arrastro. Y luego pasamos a QGIS. En QGIS. Voy a abrir el modelo de elevación digital. Aquí tengo el T. Y también voy a agregar. Una capa de la temperatura promedio. Acá lo tengo cada 5 minutos. Que más o menos sería una resolución. De 10 kilómetros. También tengo. Cada 2.5 minutos, que sería más o menos unos 5 kilómetros y cada 30 segundos que sería aproximadamente un kilómetro de resolución entonces para obtener una mejor resolución en este caso el de un kilómetro es el de la menor resolución me funcionaría de mejor manera pero vamos a hacerlo con el de 10 kilómetros acá tenemos este raser de temperatura tenemos valores de 6 a 25 grados celsius y para hacer el downscaling, nos vamos en las herramientas, nos vamos donde dice Saga. Bajamos hasta donde dice Spatial Ingeotadisk Regression. Y seleccionamos esa herramienta que dice GWR, que es de Geographic Weighted Regression for Raster Downscaling. La abrimos y tenemos como el modelo predictor. En este caso sería la elevación. Porque a base del modelo de elevación digital. Vamos a inferir en la temperatura. Entonces hacemos clic en este menú. De los predictores. Y seleccionamos el DEM. Seleccionamos el DEM. Le ponemos aceptar. Y la dependiente variable. Sería en este caso la temperatura. Acá puedo seleccionar cualesquiera de los rasters que tengo en mi caso. Voy a seleccionar el DEM. 5 minutos, acá en la parte final si dejan activos todas estas casillas eh, se les va a abrir la regresión con la corrección de residuales el coeficiente de determinación, simplemente los residuales y los parámetros de regresión, entonces damos clic en ejecutar, damos clic en cerrar, voy a desactivar todos los rasters Tengo el de regresión, o el de regresión con la corrección de los residuales. Y podemos ver que ya tengo una mayor resolución para mi capa de temperatura. Por ejemplo, acá simplemente le cambio la simbología. Estilo de capas, color Y ya tenemos. De 5 a 27 grados es lo que hay de temperatura. Y aquí podemos chequear, bueno, en esta capa, la temperatura va de 5 a 27 grados Celsius. Y si deseo hacer una consulta, en cualquier parte del raster, info, aquí tenemos los valores de temperatura. Entonces, esta es una técnica de downscaling. Ahora, si vemos en las propiedades, por ejemplo, el raster inicial de 10 kilómetros lo pasamos a 30 metros. Clic derecho, propiedades y podemos ver en información la resolución que es 30 metros el tamaño de píxel ahora vamos a hacer lo mismo la caja de geoprocesos pero vamos a usar, a ver como predictor va a ser el modelo de elevación digital aceptar y la variable dependiente enlace de clean de mayor resolución. Que sería de 30 segundos. Hacemos clic en ejecutar. Bueno, desactivo las otras capas de residuales. Nos quedamos igualmente con la regresión. Con corrección de residuales. Entonces, esta capa sería más confiable. Porque pasamos de 1 kilómetro a 30 metros. En la anterior pasamos de 10 kilómetros a 30 metros. Igualmente, le cambiamos la simbología. Y podemos hacer una consulta en cualquier pixel. Voy a cambiarles el nombre. Para saber que esta viene desde un kilómetro. Y esa viene desde 10 kilómetros. Entonces si hago la consulta. Identificar todo. Tenemos por ejemplo. Desde los 10 kilómetros que pasamos. Acá nos dice este pixel que vale 14.49. Y desde un kilómetro 14.26. Muy bien. Esto era lo que les quería indicar. Como podrán apreciar. Es una técnica sencilla de aplicar, pero el principio deben conocerlo. Pero lo fundamental es que existe una dependencia entre estas dos variables. En este caso la temperatura y la elevación para poder inferir una de otra. Entonces podemos pasar de esta resolución que ven en pantalla a la que se muestra aquí. Solo por mejorar la visualización voy a invertir la rampa de colores. Entonces tenemos acá las partes más calientes, las partes más frías. Y bien, esto es todo lo que les quería indicar. Espero que sea de su utilidad, si les gustó no olviden darle una manito arriba a este video, suscribirse al canal, compartirlo por todos los medios sociales y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.